Hola chicos, espero que la estén pasando muy pero muy bien, yo soy Emanuel González y el día de hoy vamos a hablar sobre un personaje que existe aquí en Costa Rica que el cual es una persona que ha estado trabajando en diversas eh, estafas Ponce eh, estamos hablando de el señor ingeniero Javier Madrigal ¿Por qué de, eh, lo digo con la palabra ingeniero? Porque... Probablemente cuando él nació, la, su mamá le puso ese nombre, Ingeniero Javier Madrigal. Porque cuando él empieza sus videos, todos sus, sus videos empiezan. Hola, soy el Ingeniero Javier Madrigal. Me llamo Ingeniero Javier Madrigal. Entonces, resulta muchachos que el Ingeniero Javier Madrigal eh, estuvo anteriormente... Eh, vamos a buscarlo aquí. Ustedes no están viendo la pantalla. Pero estuvo anteriormente reclutando a muchísimas personas de eh, de aquí de Costa Rica. Que... Que... En, en, en un esquema Ponzi que se llamaba Pietra Verdi. El cual resultó ser una, espasa, una, una estafa. Y qué es lo que sucede con estas personas. Sucede que... Todas estas personas saben que eso es una estafa, saben que eso es un Ponzi, pero ellos ya están acostumbrados a ganar dinero fácil, a ganar dinero metiendo gente. Tienen una facilidad de palabra tan amplia, tan tan que capta tantas personas que ellos prefieren hacer esto y saber que muchas veces están atropellando la economía de mucha gente, que de hecho cuando cayó Pietra Verde a mí me escribieron tres personas, una de Colombia y dos de Costa Rica, una que la cual tengo, eh, eh, o sea, tengo cercanía con ellos, la cual eh, fueron metidas gracias a la palabrería barata de este señor y que utiliza las vibras, la energía, parece un pastor, de hecho, no sé por qué, pero a mí me da la vibra de que él o fue pastor o quiso ser pastor, pero eh, eh, en todos sus mensajes trata de meter eh, este tipo de información y la verdad eh, es chocante. Eh, ¿Y por qué hago este video? Básicamente porque si ustedes ven ese señor, actualmente vamos a pasarlo aquí. Este es el canal del señor que estamos hablando. Ingeniero Javier Madrigal Inversiones y Energía. Eh, borró muchos, bueno todos sus videos. De hecho había hecho un video. Eh, donde él se disculpaba con la gente se disculpaba y pedía porque hasta amenazas de muerte recibió eh, y entonces él tuvo que borrar todos los videos de Pietra Verdi eh, pero si ustedes ven aquí hay videos de alrededor de cinco meses, este, este señor empezó este canal con Verde. Eh, el año pasado pudo haber sido como por ahí de octubre, septiembre, noviembre. Todos esos videos de Pietra Verdi los borró y él siguió con su tema hablando de otras cosas. De hecho, si, es, si entramos en cualquiera de sus videos, podemos ver seguidos, claramente que dice los, los comentarios están los desactivados. Problema, ¿Por qué este señor tiene... Todos esos comentarios, la, la caja de comentarios desactivado. ¿Qué está tratando de ocultar el señor ingeniero Javier Madrigal? Entremos a otro de sus videos, un video al azar, entremos a este. Hablando de Get It Club, otra estafa Ponzi. Mira, los comentarios están desactivados. Noche, reciba, qué vacilón, todos, acá, qué actuales, interesante. El eh, algo que él habló, vamos a ver, este vamos a darle aquí atrás. Y, y este señor, la manipulación, la mentira es parte de él, es, es una persona tan manipuladora y habla tantísimo que no se da cuenta cuando miente. Es, es mentidor compulsivo. Esta persona, de hecho, eh, yo tengo muchos de sus videos descargados. Y tengo uno que es una transmisión de Zoom hablando de Verdi, donde él dice literalmente lo que estoy diciendo. Y si tengo que poner pruebas, prefiero no ponerlas en este momento, pero si el ingeniero Javier Madrigal me responde a este video y él quiere que yo le presente pruebas en un próximo video, tengo, créame que todos esos videos... Eh, los cuales él borró de su canal, yo los tengo descargados en mi computadora porque hay maneras de, de descargarlos. Eh, todos estos videos y hasta les podría poner un fragmento. Hay una parte donde él dice que él tenía una bicicleta, que a él le gusta mucho el ciclismo o le gustó mucho el ciclismo en algún momento. Y que él la vendió porque no tenía ingresos para empezar en, en, en Pietraverdi. Una plataforma de inversión que claramente todo el mundo se dio cuenta de que era una estafa y que dejó a muchas personas sin dinero. Y que él lo que hizo fue, como no tenía, y él sabía que Pietra Verde era la mejor inversión del mundo y que tenía que empezar ya, lo que hizo fue venderla. Vendió y él empezó a generar su red de mercadeo, empezó a convencer a muchas gentes hasta que la, la inversión de la bicicleta fue nada con el, la cantidad de dinero que él, que él hizo. Ahora, algo que sí puedo mostrar en este momento, que es contenido que está publicado en YouTube, no lo tengo yo en mi canal y que son cosas que él probablemente ya ha querido borrar porque en internet todo se queda. Yo sigo teniendo esos videos descargados, los que él borró eh, en su momento. Vamos a ver este pequeñísimo video, donde él habla en una convención, un evento que se hizo en Pietra, de Pietra Verde. Hola, muy buenas noches familia de Pietra Verde. Estamos aquí desde Brasil, en el evento de entrega de tarjetas. Escuche bien. Escuche bien. Pietra Verde. Tietra Verde ya está empezando a entregar tarjetas y Oigan. este evento de esta noche es justamente para eso. Y estamos aquí desde Brasil en este evento que está dentro de un rato próximo a iniciar. Escuchen. Estamos muy contentos porque Tietra Verde no es más de lo mismo. Escúchame bien, estimado amigo y amiga. No es una plataforma más que va a caer dentro de un tiempo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No es una plataforma más que va a a caer dentro de un tiempo Ma, no, escuché. no es una plataforma más Que va ah, a caer Ah, ok dentro de un... Otra vez, otra vez No es una plataforma más Que va ah, a caer dentro okay, de un tiempo Ah, ok, ok No, señor, mi señora Ah, no, y ahí viene y viene por muchos, muchos años Oiga Pietra La... viene y viene por muchos, muchos años ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Y viene y viene por muchos, muchos años ¿Sabes? Creo que no escuché señora. Pietra Verdi viene y viene por muchos, muchos años. Ah, ok. Entonces, ¿qué pasó con Pietra Verdi? No era que iba a durar muchísimos años. No era que era el mejor sistema de inversión del mundo. Eh, señores, el nivel de manipulación de este señor, la verdad, es increíble. El hecho de que él tenga sus comentarios bloqueados es porque él está tratando de ocultar toda esta mierda. Él está tratando de ocultar... Todo lo que hizo, todo lo que sucedió. Si vamos a ver los comentarios que hay aquí en este, en este video. Este video eh, es de un canal que se llama Pietra Verde Global. Ustedes lo ven aquí. Vamos a, a, a leer. No lo digo yo, lo dice la gente. Solo entré para ver qué decía. Pero la parte que me dio más risa fue cuando dice, no es una plataforma más que va a caer dentro de un tiempo. Casi no le da el tiempo ni de terminar de subir el video cuando ya estaba cayendo. Exactamente. Después de que hicieron este video, dos o tres días después, ¡pum! Se desapareció todo, todo el mundo. Dios tarda, pero no olvida. Javier Madrigal vive en Alajuela. Ok, devuélvale el dinero a la más de 400 personas de su red de Pietra Verde que perdieron todo. No sea tan ladrón. <risa> eh... Este evento lo realizaron con nuestro dinero. Ahora nos toca decir voy a trabajar para tener dinero. Uh -huh. ¿Qué hizo este señor que idolatraba a ese Ponzi? Desapareció como Gasparín. Dinero fácil a buscar trabajo de verdad. Estoy aquí hablando con Marcio. Dice, con eso valió... Con eso validó la estabilidad de la empresa. Ok. Ok, todos estos comentarios, señoras y señores. Es la opinión de la gente. Este señor... Eh, Continuó con su canal, borró todo desapareció su número de teléfono, cosa que me di cuenta inmediatamente pasó esto él cambió de número de teléfono eh, borró sus videos, hablando de Pietra Verdi, y vean aquí hay un video que me llamó mucho la atención, véanlo si aquí si quieres aprender temas de cómo se... aquí ya está más delgado vamos a ver Quiero que vean ustedes esto. Este señor cuando una persona es mentidora compulsiva miente hasta sin haber necesidad de mentir. ¿Por qué? Vean lo que dice este señor. Hace 28 días. Hace 28 días mi canal de YouTube Tenía 298 suscriptores. Cosa que es falsa, señoras y señores. Este canal de YouTube no tenía 298 suscriptores. Este canal, si ustedes ven, ahora vamos a, a, a ver aquí. Aquí lo tengo abierto el canal. Este canal no no es. Ahorita tiene 4.170 suscriptores. Lo ven? 4.170 suscriptores. Este señor dice que hace 28 días tenía 200 y pico, cosa que es mentira. Este canal existe, él le cambió el nombre, porque antes se llamaba simplemente Ingeniero Javier Madrigal. Ahora se llama Ingeniero Javier Madrigal. Inversiones y energía. Eh, creo que ustedes no están viendo, ¿verdad? Ah, bueno, sí, están viendo la pantalla. Este canal existe hace... Aquí hay videos de hace 5 meses y... Y son los más viejitos, porque más para atrás él tenía bastante video subido de Pietra Verde. Y ya había ganado, yo diría que la mitad de los suscriptores. Eh, y él dice que en los últimos 28 días ganó 4 suscriptores. Escúchenlo ustedes. Empecé a trabajar, empecé a ponerme una meta, un objetivo. Ajá. Que es llegar a muchas personas con mensajes positivos. Con un mensaje de cambio de vida, con un mensaje de que es posible... Cambiar uh -huh. la realidad financiera. Hoy 28 días después este canal ha cumplido 4 mil suscriptores. Gracias a todos. Ustedes. 28 días después ha cumplido 4 mil suscriptores. Y vean lo que dice el título: 4 mil suscriptores en 28 días. O sea que en esos 28 días él creó esos 4 mil suscriptores. Ahora aquí él ya empieza a hablar de energías, y hacer posible de todo esto propios sueños, no los sueños. Pero tengo mucho, mucho, mucho de qué hablar de este señor, la verdad. Pero yo no voy a hacer nada a publicar más información a no ser que él me responda. Si él me responde, eh, tengo derecho a réplica y tengo todos esos videos descargados y tengo mucha ma mucho material, créanme, que mucho material del que yo podría sacar información. Entonces, eh, también, vamos a ver una cosa, él dice que ganó 4000 suscriptores en 28 días, vamos a ver si es cierto, hay una página que se llama Social Blade, que Social Blade te tira toda la estadística de un canal de YouTube, tanto de YouTube como de Facebook, de Twitch, te tira la estadística de todo. Aquí estamos en la eh, página, aquí me tira las estadísticas y aquí vemos una información muy importante. Dice que este canal ganó 2160 suscriptores en los últimos 30 días. Quiere decir que lo que nos está diciendo este señor, a como muchas cosas, también es mentira. Este señor no ganó 4000 suscriptores en 28 días, ganó 2160 en 30 días. Eh, ahora, ha tenido un crecimiento muy rápido, ha tenido un crecimiento bastante, bastante bueno. Si ustedes ven mis primeros videos, yo tengo... Vamos a ver porque yo, la verdad, yo ni siquiera me acuerdo. Y estos son videos muy vergonzosos, la verdad, cuando yo empecé en YouTube. Eh, voy a ver en este video... Voy a quitar un poquito la cámara porque, la verdad, todos esos videos están publicados. Pero, eh, tampoco quiero que ustedes vean... Este, unos videos ahí muy <ríe> De cuando yo empecé Pero según yo tengo entendido Yo empecé en el 2010 O 2012 Por ahí Según yo, yo empecé en el 2012 Vamos a ver Todos los videos Ajá Ajá Vamos a ver eh, Más antiguos dice que el primer video que yo subí fue hace 10 años ajá, hace 10 años en mi canal de YouTube, yo tengo eh, ya estamos en el 2012, tengo 10 años de estar en YouTube, entonces ¿a qué voy con esto? que yo sé cómo se manejan muchas cosas, he visto mucha cosa aquí he visto mucha mierda aquí en YouTube y eh, ¿qué es lo que les quiero dar a entender con esto? voy a cerrar aquí y vamos a ver en la página de Social Blade. Si ustedes ven aquí la gráfica que me tira Social Blade, es que aquí él me tira, aparte de que es, es falso lo que él dice, que ganó 4000 suscriptores en 28 días, que es totalmente falso, es lo que ganó, fueron 2160 en 30 días. Probablemente esto se debe, y digo yo, probablemente se deba a que está utilizando. Bots, ¿Qué son bots? Los bots, señoras y señores, es cuentas falsas. Tú ingresas a una página que te vende tantos suscriptores por X o Y cantidad de dinero. Probablemente él esté todavía eh, gastando su dinero que ha generado en otras plataformas para hacer crecer artificialmente su... Eh, su, sus números, sus vistas, sus reproducciones. ¿Por qué lo digo? Porque es muy común y así es como han agarrado a gente que ha utilizado bots, como Hola, soy Germán, en su momento cuando inició eh, por medio de esta página. ¿Por qué? Porque resulta y resalta, señores, que yo, él te tira exactamente día por día cuántas reproducciones tuviste en tus videos, y aquí él dice que el 12 de mayo tuvo. 2.364. El 13 de mayo tuvo 1.796 reproducciones. El 14 de mayo tuvo 1.886 reproducciones. El 15 de mayo tuvo eh, 2.300. Pero vean qué curioso. Aquí hay algo extraño. Los números negativos en YouTube de manera orgánica no existen. Vean qué curioso. Aquí. El 22 de mayo de visualizaciones tuvo menos 12.855 reproducciones ¿Cuándo sucede esto? Cuando YouTube analiza las cuentas que están viendo esas esos videos y se da cuenta de que en ese momento hizo una purga de bots y dice no, estas reproducciones son falsas vamos a quitarle esos 12,855 visitas a este señor porque esto no lo generó de manera natural, de manera orgánica. Esto es un bot que probablemente eh, compró en alguna página. Para que ustedes entiendan un poco mejor. Eh, si yo tengo actualmente eh, 5,000 suscriptores. Entro a una de estas páginas y estas páginas me dicen, bueno, tengo... 100, eh, x cantidad de, de, de, de cuentas puede hacer crecer tus números al doble simplemente por esta cantidad entonces lo que hacen es que la gente que está ahí dentro eh, para ganar suscriptores empiezan a publicarlo dentro de la misma página para que la gente simplemente se suscriba probablemente este señor tenga suscripciones no solo de costa rica Sino de otros países como Arabia. como ¿Por qué? Porque los bots vienen de todo el mundo. Estas páginas bots crean cuentas falsas. Que vienen de, de muchos lados del mundo. Y eh, vamos a ver estadísticas detalladas. Y aquí podemos ver los menos 12,855. Entonces, de este señor hay mucho, mucho. Mucho, créanme que bastante de qué hablar. Pero vamos a dejarlo hasta aquí. Eh, quiero cerrar con esto. Este señor, esto sí lo digo yo, no es opinión mía. Lo digo yo por información que tengo, por información que probablemente les puedo mostrar en algún momento, si las circunstancias se dan. Este señor es un descarado. Este señor es un carebarro, como se dice aquí en este país. Y este señor es un manipulador y eso lo digo yo, Emanuel González. Con la información que tengo puedo sostener mis palabras. Y vamos a ver si hacemos eh, más videos, si la circunstancia sea Si este señor responde a mi video diciendo que lo que estoy diciendo es falso, podré utilizar mi derecho a réplica y sacar eh, videos e información que tengo guardada. Eso fue todo señores, eh, espero que este video pues por lo menos sirva para, para que la gente que sigue, sigue a este señor analice un poquito, analice un poquito más lo que, a quien están siguiendo eh, y no se deje manipular tan, tan fácilmente. Eso fue todo, espero que haya sido de su interés este contenido y nos vemos hasta la próxima. Chao.